Más de dos años de un arduo trabajo y también podemos decir que de intriga para los unchalenses y para toda la gente que estamos acostumbrados a visitar el set. Hoy nos vinimos aquí porque eh, en este lugar está emplazado otro lugar maravilloso. Dos años de trabajo, Gerardo, que se van a ver plasmados el día 19. Contanos un poquitito de qué se trata. Bueno, en primer lugar les agradezco la visita. Eh, les agradezco muchísimo que siempre estén apoyándonos, compartiendo estos gratos momentos que vamos a vivir en las próximas horas. Y bueno, esto se trata de un proyecto eh, que arrancó hace dos años, dos años y pico atrás. se eh, lo voy a explicar el motivo, digamos, de esto acá. Este, como todos sabemos, Atilra es un, este, es un organismo sindical, Institución sindical que, que de raíz grande nacional y que entre sus objetivos tiene eh, el, el perseguir o propugnar el crecimiento educativo, social, cultural sanitario de, de toda su membresía, digamos, en donde estén sentados eh, eh, edificios de vicios de la propia institución, tanto la población como la región se ve beneficiada con todos con, con todo esto, digamos. Eh... Atilra, perdóname, pero Atilra siempre trabaja en eso, en pos de la comunidad, en pos de las personas, no solamente en pos de sus afiliados. Tal cual. Eh, esa es la mejor expresión, la mejor manera de, de resumir lo que te estaba eh, expresando. Sinceramente, no solo ninguno de los proyectos que desarrolla a tierra o, o, o lo que encaren a tierra tiene que ver pura y exclusivamente con sus afiliados, sino que todo lo contrario, eh, siempre está vinculado a, a la población en general, digamos. Y bueno, y como te contaba, eh, esto... Esta manera de comportarse eh, llevó a que, bueno... En, en, nuestra, en nuestra localidad ya se sabe de las inversiones importantes que se han hecho, llámese el efector de salud, eh, con, con profesionales y tecnología sumamente avanzado y profesionales de excelencia, llámese el centro oncológico chales que también, además de profesionales de excelencia, contamos con aparatología de nivel internacional, no hace falta que me exprese más porque ya es de público conocimiento, contamos con el centro educativo, cultural y social que es donde estamos emplazados actualmente y todos todo estos proyectos, todas estas cosas que se van desarrollando, trae aparejado la afluencia de, de público, de gente, de personas. Llámese para venir a alumnos que vienen a tomar clases carrera, en sus carreras respectivas o sus cursos. Llámese profesores, llámese pacientes que vienen a los distintos centros de salud. Eh, llámese los propios eh, integrantes del, del cuerpo orgánico de la institución que vienen a realizar sus reuniones en, en esta institución. Eh, bueno, y llámese pacientes que vienen hasta de nivel internacional porque también lo hemos recibido todos eh, todos tienen una necesidad y Atilra en, en conjunto ha pensado en soluciones, obviamente la solución y lo que les estamos mostrando un poquitito nada más ahora es en principio el alojamiento un, eh, un hotel sí y contame de cuántas habitaciones qué tiene, qué van a encontrar las personas con qué servicios se van a encontrar aquí Gerardo bueno este es un hotel que que en realidad cuenta ya con el alojamiento original, contaba con 14 habitaciones, más todos los servicios vinculados con restaurante, lavadero, baños públicos, etc. Y que ahora se le va a sumar a esto un lobby, el sector donde estamos emplazados actualmente, eh, y dos alas o dos ejes de trabajos o dos bloques de trabajos, cada uno de estos bloques cuenta con 24 habitaciones en planta baja, dos en planta baja, dos en planta alta, y que en total se suman 48 habitaciones más, de las cuales una de ellas es para personas con diversidad funcional, que se suma a la que ya teníamos anteriormente en el alojamiento original. Eh... Mientras, charlamos, ¿sí? Mientras charlamos, vamos a ir viendo un poquito de las imágenes de esto que se va a inaugurar recién el sábado, pero nosotros lo vinimos a mostrar, a chusmear un poquitito, a meternos en la intimidad, podemos ver de ...detrás de cámara, sí, Está, hay todo un plantel de personas que ya están dispuestos... ...seguramente para entrar a ver cómo se va a trabajar aquí. Además de esto, Gerardo, además del hotel, el alojamiento, un servicio más... ...y realmente necesario para la comunidad de Sunchales, eh, para los sunchalenses... ...y para todos aquellos que, que puedan llegar a necesitarlo en la zona también... ...sin duda será un lugar concurrido por gente que venga a la zona, por eh, pasajeros... ...de paso también. Y además de esto se agregó que en el transcurso de la obra, vos me contabas, comenzamos con una obra que era para resolver un problema de alojamiento, pero después, ¿qué se le ocurrió a Tim? ¿Qué se le ocurrió a Tilra? ¿Qué quiso llevar más allá? Bueno, eh, en el avance, en el proceso de avance del, del, del hotel este, surgieron algunos amenities, como se le llaman ahora, eh, pero que en realidad está, no solo está vinculado a, al, a los servicios que se le pueden brindar desde el hotel, sino también abierto a todo el público. Eh, eso tiene que ver con un sector, un espacio destinado a lo deportivo y a lo recreativo, a pocos metros acá del hotel. Tenemos emplazado una piscina eh, que está compuesta en dos partes, una piscina propiamente dicha de 11 por por, 30 metros de, de, perdón, por 25 metros de, de largo, 1 metro 40 de profundidad, estamos hablando de 275 metros cuadrados de piscina propiamente dicha, y un espejo de agua de 320 metros cuadrados, lo que hace un, una piscina completa de, de 600 metros cuadrados, incluso que tiene un sector para los más pequeñitos, exclusivo, tiene unas sombrillas con chorros de agua, bueno, ya ustedes las están viendo en las imágenes, eh, eh, así que no se falta que muchos de los expresos lo cuente. Cuenta con un sector de vestuarios, incluso con un baño también eh, completo para personas con diversidad funcional. Un sector de, de bar que es el que más nos gusta por lo menos a mí más de uno va a querer quedarse ahí sí, lo va a disfrutar y sin duda este sábado a la noche vamos a estar viendo todo esto que se ha hecho Gerardo, esto es casi que te diría como un hijo porque lo has visto nacer y no me refiero solamente a la obra esta de los últimos dos años me refiero a que hace muchos años venís trabajando con Atilra que todo lo que tiene que ver con el set el auditorio es parte de tu vida de tu historia la verdad que sí, la verdad que soy un afortunado lo digo siempre. Este, si alguna vez eh, me hubiesen preguntado. ...qué sería de mi destino como dentro de mi profesión... ...nunca me hubiese imaginado poder participar de estos grandes proyectos... Eh, este, ...la verdad que es algo hermoso, precioso... Este, desde el, ...ya estoy desde la época del, del efector de salud... ...de la clínica 10 de septiembre, de ahí en adelante participé... ...en todos los proyectos, tuve la, la grandiosa suerte de que así sea... Este, ...y es un orgullo, la verdad que para mí es un orgullo muy grande... Este, ...que siempre he sido acompañado por, por bueno por, por Etín, y Fátima... Y, y todos los compañeros y las compañeras que, que integran el, la familia de Atilra. ¿eh? Una familia muy grande que este fin de semana estará de fiesta y estaremos de fiesta todos los unchalenses sin duda. Nosotros te lo mostramos un poquitito nada más a través de lo que es Unchales día por día, hoy ya para darte un avance de lo que vas a ver el sábado, va a haber mucha concurrencia de público, mucha gente va a poder disfrutarlo y bueno, las felicitaciones obviamente a través tuyo para todo el grupo de Atilra y mira Gerardo... Mira, mira, mira. Están todos listos para entrar. Estas son todas las personas que seguramente estarán trabajando aquí dentro del hotel y que serán parte, como vos, de esta, de este nuevo capítulo, de esta nueva historia que escribe Atiyla. Sí, en realidad, te este comento, ellos son justamente los compañeros y las compañeras de las cuales te hablaba. Este, ellos están colaborando con, con toda la limpieza del lugar para que vean que realmente es una familia completa hasta acá, este, no solo las empresas que han trabajado acá son partícipes, sino también los propios compañeros y compañeras del gremio, que están haciendo una tarea, la verdad que muy linda, porque se han dedicado a limpiar todo, todo el hotel, todo el sector deportivo, recreativo, y eso es lo que hablo justamente, que uno se enorgullece de pertenecer a una familia como esta, ¿no? Así que, que bueno, el sábado los esperamos, esperamos que nos visiten, que vean... Todos los sectores de esparcimiento que tenemos, eh, los sectores muy lindos como el patio que integra el hotel, que también ustedes seguramente lo están viendo en las imágenes. Y, y bueno, bienvenido seas, bienvenido sea para, para el uso. Ya, ya en la próxima semana ya va a ponerse en funcionamiento todo esto, así que, que los esperamos. Gracias.